Or it can crash ey conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de oniad inscríbete ya Bienvenidos un día más a Be Productive, My Friend, en ONIACTV. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el modelo de negocio de cebo y anzuelo, o como también se llama en inglés, Bait and Hook. Pero para entenderlo, lo mejor es que os vaya a poner unos ejemplos. Por ejemplo, la impresora y la tinta. ¿Productos que utilicen el modelo de negocio de cebo y anzuelo? La impresora y la tinta, la cafetera y las cápsulas, o la Playstation y sus juegos. A que ahora ya sabéis por dónde voy. Os cuento. El modelo de bellanzuelo tiene un producto principal y productos complementarios. Si seguimos con el ejemplo de la impresora y la tinta, el producto principal sería la impresora y los productos complementarios sería la tinta, que es algo imprescindible para poder usar la impresora. ¿Qué es lo que hacen las marcas para utilizar este modelo de negocio? Muy bien, el producto principal tiene un precio bastante reducido, es muy atractivo. Como nosotros percibimos que el producto más valioso es el principal, si lo ponen a un precio muy reducido nos pensamos que es una ganga y no lo pensamos dos veces a la hora de comprar. Pero bien, el truco está en que los productos complementarios, que recuerdo son imprescindibles para utilizar el principal, que sería la impresora, son mucho más caros. En el caso de la tinta, imagino que como todos sabréis, va a precio de oro. Entonces, es en estos productos, en la tinta, donde realmente se obtiene una rentabilidad. Como nos fijamos en el producto principal y descuidamos un poco el fijarnos en el precio de los complementarios, estos tienen un mucho más alto. Estos productos suelen ser de consumo habitual. Por ejemplo, si pensamos en la cafetera y las cápsulas, es algo que usamos en nuestro día a día. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar el marketing muy muy bien. ¿Cómo podemos definir una estrategia de marketing a través de las diferentes etapas del embudo de marketing que ahora os voy a recordar? En primer lugar tenemos la fase de descubrimiento. En esta fase todavía no conocen tu empresa y voy más allá. Quizás ni siquiera conozcan tu producto. Por lo tanto, vas a tener que darse lo va a conocer. La segunda fase es el interés. Ya saben algo de ti o de tu producto, pero todavía no tienen suficiente información como para que se estén planteando en comprarlo, simplemente les ha llamado la atención. La siguiente fase, la tercera, sería la de consideración. Ya te conocen, ya han mostrado cierto interés y ahora están considerando comprar ese producto, pero necesitan todavía más información para poder considerarte una opción de compra. La siguiente y cuarta fase del embudo ya es la intención de compra. Aquí ya saben que quieren el producto, pero necesitan barajar diferentes opciones para reducirlas y elegir a quién van a comprar. Después, por supuesto, ya viene la conversión. Aquí sí, aquí los consumidores quieren comprar y tienes que hacer que tú es la opción elegida. Una vez que te han comprado, la siguiente fase súper importante del embudo de marketing es la satisfacción. Y después ya viene la recomendación. Haz que esos clientes satisfechos con tu producto te recomienden. Una vez que hemos recordado las diferentes fases que tiene el embudo de marketing, vamos a ver cómo podemos trabajarlas en el modelo de negocio de cebo anzuelo. En la primera fase del embudo, que recordemos es la de descubrimiento, aún no te conocen, por lo tanto tienes que darte a conocer por todos los canales que puedas. Lo mejor es tener una estrategia 360 grados. Puedes hacerlo a través de publicidad display, por ejemplo con Oniaz, por publicidad con Facebook, con Google... En fin, canales que tengan mucha difusión métrica clave aquí va a ser el alcance, a cuántas personas has llegado, las impresiones, cuántas veces se ha mostrado tu anuncio y, en el caso de que utilices las redes sociales, cuál es la interacción. Tendrás que utilizar mensajes informacionales, cuenta de qué trata tu producto. En el caso de que sea algo complejo, que la gente no conoce o algo muy innovador, tendrás que explicar bien lo que es para captar su atención. Ahora vamos a aglutinar las siguientes tres fases del embudo, que son la consideración, el interés y la intención de compra. En esta fase ya te tienes a los usuarios que te conocen o bien conocen tu producto y que se están planteando el poder comprarlo. Solo tienes que hacer que te elijan a ti. ¿Qué es lo que puedes hacer para que esto pase y vayan fluyendo por el embudo de marketing? En primer lugar, los mensajes tienen que cambiar. Puedes seguir utilizando los canales que hacías antes, pero tienes que centrarte en los problemas que resuelve tu producto. Si vas a vender cafeteras de cápsulas, céntrate en recordar a esos consumidores cuál es el problema que tu producto resuelve, que estás súper sonoliente por la mañana, que tienes que quedarte despierto hasta las mil, que les encanta el sabor del café. Muéstraselo y muestra cómo tu producto es el que mejor puede resolverles ese problema. Respecto a los canales que puedes utilizar, obviamente tienes que estar en publicidad de búsqueda. Cuando esos usuarios vayan a buscar tu producto tú tienes que aparecer ahí. Asimismo, también puedes hacer como antes redes sociales, retargeting que recordemos, el retargeting es la publicidad que se muestra a usuarios que ya han entrado en tu página web o que han abierto tus correos electrónicos, cosa que puedes hacer con Onia. Te voy a dejar además el enlace para que te registres aquí abajo y no dudes en probarlo porque es que te va a encantar. Otra de las estrategias que cobra mucha importancia en estas tres fases es el inbound marketing. Recordemos, ¿qué es esto? Se trata de crear contenido interesante que pueda llamar la atención a tus usuarios para que en vez de tú ir detrás de ellos, que sean ellos los que te encuentren. También es muy importante que apeles a las emociones de tu público. Que conecten contigo, hazles sentir que tú eres el mejor para resolver sus problemas. El mejor café es el tuyo. Después de esto pasamos a la fase de conversión o venta. En esta fase tus usuarios ya están calentitos, saben que quieren comprar el producto, en este caso quieren una cafetera, pero tienen que decidirse por quién se la compran. ¿Qué es lo que puedes hacer para hacer que te elijan a ti? En este caso, en el caso de las cafeteras y las cápsulas, es muy importante dar muestras del producto. Si lo pruebas y te encanta, pues ya has tomado la decisión. En el caso de que tengas un e-commerce puedes hacer landing pages, es decir, páginas en las que aterricen tus clientes específicas para convertir. Que no se pueda hacer mucha cosa más, que no haya muchas distracciones ni puntos por los que puedan irse por las ramas, sino que sea para convertir, para que te compren. También puedes ofrecer promociones por ejemplo muchas veces en las cafeteras de cápsulas te dejan la cafetera a por ejemplo 10 euros con la compra de 500 cápsulas de café de esta manera lo que estás haciendo es poner el precio de la máquina súper atractivo y al final las cápsulas de café las van a acabar consumiendo sí o sí por lo que es una oferta muy muy atractiva que aumentará tu conversión en esta fase de conversión o venta la kpi que vas a tener más en cuenta es la tasa de conversión y cuál es la tasa de de conversión? Pues bueno, dependerá obviamente de tu tipo de negocio, pero nosotros en ONIAD lo que decimos es que a partir de un 1% en un e-commerce es lo mínimo mínimo que necesitas tener. Si no estás llegando ahí, replanteate las cosas. Pasamos a la siguiente fase del embudo, la satisfacción, ya te han comprado, pero están satisfechos con tu producto, aquí tienes que fidelizar a tus clientes, que no se planteen siquiera que hay competencia, que eres Nespresso, la Dolce Gusto ni existe. ¿Qué es lo que puedes hacer para fidelizar a esos clientes? Pues puedes hacer entrevistas grupales para ver qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Puedes hacer entrevistas de satisfacción. Estas son herramientas imprescindibles porque es que lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso necesitas saber qué es lo que piensan tus clientes para poder darles lo mejor. Y por último, la última fase del embudo de marketing. Llegamos a la parte de recomendación. ¿Ya han comprado tu producto? ¿Están encantados con la cafetera? ¿Todas las mañanas hacen un café con tus cápsulas. ¿Pero ahora qué? ¿Están suficientemente satisfechos como para recomendarte? Ahí es donde tienes que trabajar. ¿Qué es lo que puedes hacer tú para que vayan pregonando a los cuatro vientos que les encanta tu café? que te recomienden en Google? Google es el escaparate perfecto para todos los amantes del café. Que todos pongan tu máquina y tus cápsulas por las nubes. También puedes hacer un apartado de reseñas en tu página web. Ahí es donde puedes colocar los mejores comentarios. Estas recomendaciones son súper importantes para aquellas personas que que están en la fase de intención de compra para hacer que se decidan por ti o no imagínate que todo el mundo te puntúa con un 5 estás dando muchísima confianza a esas personas y harán que se decanten por tu empresa una vez que ya hemos pasado por las diferentes fases del embudo de marketing vamos a comentar cuáles son los ratios que debes tener en cuenta para el modelo de negocio cebo y anzuelo es muy importante que sepas el porcentaje de facturación que supone tu producto principal que recordemos en este caso sería la cafetera y el el porcentaje que representa la facturación de tus productos complementarios, en este caso las cápsulas. Otra métrica imprescindible y que debes tener muy controlada es el número de contactos, tienes que tenerlo en cuenta en las diferentes fases del embudo. Para esto tienes que definir microconversiones, ya que tu conversión final es la compra. Estas microconversiones se irán produciendo en las diferentes fases del embudo, por eso es muy importante que vayas definiendo cuáles son tus objetivos. En la primera fase del embudo, obviamente, tu conversión debe ser alta. Por ejemplo, si una microconversión es que pasen más de dos minutos en tu página web, márcate un objetivo bien alto, que al menos el 30% de los usuarios pasen ese tiempo en tu web. En el caso de la conversión final, como hemos comentado antes, al menos el 1% de tus visitantes deben convertir. Otra métrica imprescindible, el CPL o coste por lead. Este es el coste de cada conversión. En el caso de las microconversiones, será más reducido, pero en el caso de las compras tienes que tenerlo muy muy presente. Obviamente dependerá de tu tipo de negocio, pero nosotros trabajamos cifras que están entre 3 y 7 euros. Si te mueves por ahí todo andará bien. Obviamente cuanto menos Mejor. Y si seguimos bajando por las fases del embudo, en la etapa de satisfacción, nosotros somos súper exigentes. Por eso, la satisfacción de tus clientes no debería bajar de 9. ¿En tu modelo de negocio trabajáis otras cifras? Por favor, déjamelo en comentarios. Lo que quiero es que debatamos. Por último, como broche final, os voy a contar qué departamentos necesita tu modelo de negocio de cebo y anzuelo. En primer lugar, un buen equipo de marketing. Necesitas llegar a mucha gente y necesitas llegar a aquellos que quieren tu producto. Por eso vas a tener que marcar una estrategia muy muy buena, tanto a nivel publicitario, en digital y en offline, tanto a nivel SEO, es decir, de posicionamiento en la web. Para llegar a alcanzar todo ese volumen que tu negocio necesita, tendrás que estar muy activo en las redes sociales. Por eso recomendamos que tengas a un community manager de los buenos. Esta persona te moverá en las redes sociales y conectará al 100% con tu público. Y otro de los imprescindibles son el departamento de ventas. Debes de tener a los cracks de las ventas, tanto para que tengan atención telefónica en el caso de que seas un e-commerce o una atención exquisita cara a cara. Y esto es todo sobre el modelo de negocio de Cebo y anzuelo. Si te has quedado con alguna duda, por favor, déjamelo en comentarios, ya que estaré encantada de resolvértelo. Nos vemos en el próximo Be Productive.